hola soy josé maría regalado y esto es inmersión tic academy en este vídeo os enseño a utilizar formularios de microsoft 365 los formularios de 365 son una herramienta muy polivalente con la que vamos a poder hacer encuestas formularios o por ejemplo exámenes autocorregibles estos formularios se pueden compartir por un enlace incrustar en una web o incluso compartir a través de un código qr lo que los hace muy fáciles de hacer llegar a nuestro público de interés toda la información recogida se vuelca en una hoja de datos lo que nos permite gestionarlos de una forma muy eficiente este vídeo es largo porque es un mini curso. si deseas ir a un apartado en concreto tienes el minutaje en la descripción para poder ir directamente y no tener que ver el vídeo entero. Antes de empezar recuerda suscríbete al canal, activa las notificaciones y si quieres recibir todos los contenidos tanto del canal youtube como del blog como los nuevos cursos que lanzo en mi academia puedes suscribirte a mi canal de Telegram Academia TIC. Para acceder a Microsoft Forms estemos en cualquiera de las herramientas de Outlook.com, como por ejemplo nuestro correo electrónico o del antiguo Hotmail, eh, podemos eh, ir aquí, vemos eh, en la parte superior izquierda que hay nueve puntitos, desplegamos, aparecen las aplicaciones, nos sale en la primera tanda, pinchamos en todas las aplicaciones y aquí está, Forms, clicamos encima, Bien, esta es la interfaz. Tenemos toda una serie de plantillas que podemos utilizar con encuestas, cuestionarios y formularios ya creados para diferentes eh, funcionalidades. Pero vamos a ver cómo hacer uno desde cero. En este caso vamos a empezar por formulario, no por un cuestionario. Los cuestionarios estarían enfocados a, digamos, a crear exámenes o pruebas autoevaluativas entonces vamos a crear nuevo formulario y vamos a empezar a crear nuestro formulario en primer lugar cambiaríamos el título podemos poner eh, por ejemplo formulario de prueba 1 Bien. Eh, lo primero que nos va a permitir es crear el título añadirle una imagen si así lo deseamos eh, bien cargada en nuestro ordenador buscando en internet a través del buscador bing o que tengamos almacenados en OneDrive, luego podemos poner también una descripción eh, explicando para qué es este, este eh, formulario en particular que se les está enviando o que se está cumplimentando. Vamos a empezar a añadir eh, preguntas. ¿Cómo se hace? Simplemente clicamos en agregar nuevo y vamos a ver qué opciones tenemos. En primer lugar tenemos la de unas respuestas múltiples de, de contestación, vale diferentes alternativas de contestación que bien pueden ser, por eh, lo vemos, bien puede ser la pregunta 1 con diferentes alternativas que se pueda clicar, activar este agujero, este, este, bueno, esta activación, esta selección de la respuesta correcta. Podemos agregar tantas como necesitemos. Y luego podemos añadir la respuesta Otras, que va a permitir a la persona que esté rellenando el cuestionario, añadir una respuesta diferente. ¿Qué más podemos hacer? Podemos seleccionar que haya varias respuestas que se puedan eh, contestar. Bien, porque haya varias respuestas correctas y es unas tipologías de cuestionario, eh, examen, digamos, o eh, simplemente porque son varias opciones y puedes seleccionar una, varias o todas. Bien, podemos convertir esta pregunta en obligatoria, entonces la persona no podrá enviar nuestro formulario hasta que no la haya contestado y en todas las preguntas vamos a ver como si vamos a la parte inferior derecha, hay tres puntitos, clicamos encima y vamos a ver que nos va a permitir ordenar las opciones aleatoriamente o ponerle subtítulos. Subtítulos en este caso quiere decir que nuestra pregunta pueda llevar una descripción para matizarla, explicarla o añadir algún contenido extra. Bien, eh, ¿qué más opciones de preguntas tenemos? Bueno, por supuesto en cualquiera de las... Eh, de la edición de cualquiera de las preguntas, también vamos a poder tener estas dos opciones, ¿vale? copiar la pregunta, o sea, duplicarla, crear una... Eh, utilizando la anterior de plantilla, digamos, eliminarla o cambiarla de posición. Bien, vamos a agregar una nueva pregunta, vamos a ir a la segunda opción, que es la de texto. Esta sería la pregunta clásica donde bueno, pues tenemos la, la, el enunciado y luego eh, podemos la persona va a poder contestar escribiendo con textos, números, etc. Podemos eh, ubicar que sea una respuesta larga, entonces eh, genera como más espacio para el párrafo. Podemos hacerla obligatoria o no, como hemos dicho, y en la descripción podemos eh, añadir un subtítulo para la descripción, esto igual que en la anterior, pero también podemos añadir restricciones. Esto es interesante. Podemos decir que sea mayor que o eh, menor que, etcétera. Tenemos todas estas combinaciones para generar restricciones. Si pongo eh, mayor que, eh, pues eh, quiere decir, por ejemplo, mayor de... Eh, tiene... ¿Veis? Aquí os pone... ¿Qué es lo que estamos generando? Escribo un número mayor que 10, ¿vale? Por ejemplo, número, el valor debe ser un número. Podemos eh, decidir que sea que no esté comprendido entre tal y tal, ¿vale? Eh, Estas son las, las restricciones que podemos generar. Bien, vamos a la tercera tipología de pregunta. Vamos a ir a calificación. Esta es la opción para que una persona pueda... Eh, contestarnos del 1 al 5 o del 1 al 6 o hasta el 10 y con el símbolo que hayamos eh, decidido eh, cuál es la puntuación que nos da. Esto por ejemplo está muy bien para los cuestionarios de satisfacción. Bien, vamos a agregar la cuarta tipología de pregunta y en este caso sería fecha para que eh, contestemos una fecha y eh, directamente eh, tengan ya eh, una sola tipología de contestación, ¿vale? Para que la fecha quede en este formato. Luego veremos cómo, cómo luego va a visualizar la persona esta tipología de preguntas. Primero vamos a ver el resto de preguntas. La quinta tipología, una vez que desplegamos que desplegamos aquí, serán, bien, eh, una clasificación. Esto lo que quiere decir es que la persona va a poder ordenar las respuestas, arrastrando, ok, luego lo veremos. ¿Qué más preguntas hay? Tenemos la posibilidad de hacer una tabla Likert, aquí si eh, tenéis dudas os explica lo que es, pero básicamente es la típica matriz en la que ah, hay una serie de eh, preguntas en eh, la primera columna y las columnas posteriores son una graduación para que la gente pueda contestar. Bien del 1 al 5, bien eh, respuestas eh, que pueden ser de texto, lo que queráis. Es eh, la famosa tabla Likert que podéis buscar información en, en internet y el propio formulario os informa de lo que es. Bien, ¿qué más tipologías hay? Eh, También tienes... Eh, esta, que lo, básicamente eh, lo que es eh, es eh, simplemente hacer una graduación también detallada, donde el lado izquierdo es una opción, ¿vale? Y esto es una graduación del 0 al 10 hasta la eh, opción eh, máxima. En este caso, por defecto, viene nada probable o muy probable, ¿no? Y que la gente pueda medir del 0 al 10. Bien. Bien. Eh, estas son las tipologías de opciones de, de preguntas que vamos a poder integrar en nuestro formulario, si queremos ver cómo quedaría el formulario, que es eh, importante ir viendo la vista previa para ver cómo serían las opciones de respuesta para la persona, aquí arriba a la derecha, aquí en vista previa, que vamos a poder ver cómo queda, veis la primera opción era eh, opciones eh, de respuesta clicando, vale, vamos a coger varias alternativas y seleccionar cuál. como hemos configurado que se pueden contestar más de una respuesta, no solo es una la adecuada, pues veis que podemos marcarlo eh, de forma individual y el otras nos va a permitir escribir, bien, eh, la pregunta de texto que hemos visto que el número no puede estar comprendido entre el 10 eh, en adelante, tiene que ser mayor de 10, si pongo 1, eh, al intentar darle enviar me diría que aquí no, no es suficiente. Como veis, las preguntas que son de carácter obligatorio vienen con un asterisco rojo. Por otro lado, la pregunta de fecha, pues lo que me va a aparecer es un cómodo calendario para que la gente no tenga que escribirla, sino seleccionarla. Esta es la pregunta que me permite colocarlas, por ejemplo, eh, coloca tu mayor interés por uno de estos cursos. Bueno, pues aquí la gente puede eh, ordenar eh, por orden de preferencia la tabla Likert y luego qué probabilidad de que recomiendes a un amigo o compañero, pues 8. Veis que la sexta, por ejemplo, no la hemos eh, contestado. Eh, si la gente en este momento le diese a enviar, no le va a dejar. ¿Por qué? Porque en la tercera eh, no hemos contestado. Y en la sexta no hemos contestado. Por tanto, hasta que no lo contestemos, no nos va a dejar avanzar. Bien, contestamos a todo y le damos a enviar. Esa es la fórmula en la que va a poder uh, la gente que reciba el cuestionario uh, cumplimentarlo. También tenemos la vista previa, que lo sepáis, para móviles. Para ver cómo quedaría en un formato de smartphone, que también es... Una de las fórmulas más habituales en las que la gente va a acceder a internet. Entonces nos interesa ver que sea práctico como lo hemos elaborado en un, eh, en un formato de, de smartphone. Bien, como ya hemos contestado, eh, veis que en la pestaña de respuestas, ¿vale? Estábamos en la de edición de preguntas. En la de respuestas ya tenemos una, eh, una entrega, ¿vale? Nos da datos generales. Una respuesta ha tardado un minuto 31. Bueno, nos da una serie de datos estadísticos que luego podríamos imprimir a modo de, de informe, etcétera, lo cual es bastante eh, práctico. Podemos ver aquí los eh, resultados detallados y con sus gráficas, etcétera, o podemos generar una hoja de Excel directamente con los datos, con, la, con la, la resolución de las contestaciones, entonces lo que va a hacer es abrir eh, una hoja de Excel que si os fijáis aquí abajo ya se ha, se ha descargado en, en mi ordenador en este caso, ¿no? Bien, eh, ¿qué más podemos hacer? Arriba a la derecha vais a ver que tenemos la opción de cambiar el tema, el tema básicamente, me pongo la opción de edición de preguntas para que veáis los cambios, si cambio el tema, va, lo que va a cambiar es el color, fundamentalmente, o bueno, tenéis una serie de temas con motivos gráficos, eh, que esto ya es una cuestión de gustos. También lo podéis personalizar aquí con una imagen que clicáis y os va a pedir que busquéis la imagen y la añadiríais. Bien, en estos tres puntitos de la parte superior derecha desplegamos y tenemos más opciones de menú. Vamos a configuración y en configuración vamos a ver qué podemos. Eh, aceptar o no respuestas, esto es para que a lo mejor lo hemos colgado y un tiempo después decidimos que ya no queremos aceptar más respuestas. Si activamos esto, aunque esté publicado, no van a poder contestar. Podemos poner una fecha de inicio, podemos poner una fecha de finalización de nuestros formularios y podemos ordenar las preguntas, también lo abro más grande, y podemos decidir ordenar también las preguntas de forma aleatoria. Bien, luego está la notificación de correo electrónico de cada respuesta. Eh, esto es para recibir una, pues en definitiva un correo avisándonos de que la gente está contestando, lo cual es bastante práctico para no tener que estar pendiente o para que no se nos olvide y que haya gente que haya contestado y a lo mejor es un formulario que implica una acción, por tanto es importante activarlo. Y luego podemos personalizar el mensaje de agradecimiento para que una vez que finalice el cuestionario, eh, rellenemos, o sea la, la gente reciba un mensaje concreto. Luego hay una opción. Eh, que es la de ramificación. Pinchamos en ramificación y aquí vemos cómo eh, lo que nos permite es qué, eh, qué funcionamiento va a tener el, el, el formulario según vas contestando las preguntas. ¿vale? O sea, De la pregunta 1, cuando finalice, ¿qué va a pasar? Ir a y bueno, pues puede ir a siguiente y seguimos el, el ritmo normal o podemos ir al fin del formulario o bueno, ves que podemos hacer toda una serie de configuraciones eh, de ramificación. Vale, por último vamos a ver cómo podemos hacer llegar nuestro formulario a aquellas personas que nos interesen que lo cumplimenten. Le vamos a dar a enviar. Y aquí lo que vamos a poder es generar una URL, una dirección web, eh, con la cual cualquier usuario eh, va a poder responder. Copiaríamos y lo podríamos... Eh, pegar en cualquier sitio, enlazar en cualquier sitio, enviar por correo electrónico, etc. También nos da otras opciones, y es poder generar un más eh, más un poquito más grande, poder generar un código QR, entonces nos crea esta imagen QR para poder descargar y poder eh, colgarlo en cualquier sitio y que la gente a través de sus smartphones pueda acceder al formulario. También podemos eh, tener esta opción de insertar, embeber... Eh, ¿Qué quiere decir? Eh, que nos da este pequeño código de HTML, uniframe, que nos va a permitir pegarlo, embeberlo, o sea, insertarlo en una página web eh, o cualquier otro formato digital que acepte esta, estas inserciones de texto, de código. Y luego, por último, enviarlo directamente eh, por, eh, por correo electrónico con el, el sistema de mensajería de correo electrónico que dispongamos. Bien, esas son las opciones que hay para compartirlo. Y luego también lo que podemos es eh, compartir el formulario con otra persona que lo que va a recibir es la posibilidad de, o sea, va, va a recibir como un duplicado, va a tener acceso a las preguntas, lo único que no va a tener acceso es a las respuestas. Si queremos utilizar Microsoft 365 Forms para crear eh, en este caso un cuestionario evaluativo, lo que diríamos un examen o, una, o un cuestionario autoevaluable, lo que vamos es a seleccionar nuevo cuestionario en lugar de nuevo formulario. Las diferencias fundamentales cuando estoy creando un cuestionario eh, versus un formulario es que aquellas preguntas que, eh, que, que incorpore a mi cuestionario van a permitirme una puntuación, identificar eh, una puntuación. Eh, que esto en su suma va a ser el porcentaje... De, de la nota final de la, del desarrollo de este cuestionario y luego cuando voy al desplegable de las opciones que tiene cada una de estas preguntas me ven que entrar nuevas funcionalidades que no había en los eh, formularios por ejemplo voy a poder convertir en menú desplegable las diferentes opciones vale para que eh, en vez de eh, encontrarme un punto que pueda señalar de, eh, lo que quiero es que sea una única opción de respuesta que la gente tenga que coger de un desplegable si veis la vista previa quedaría así bien vale ¿qué más voy a encontrar pues en mis preguntas voy a poder añadir algo muy interesante sobre todo para aquellos profesores profesoras de primaria de secundaria de, de, de bachillerato eh, o bueno universitario de ámbito de, de los números tengo una opción matemática de añadir una ecuación tengo aquí toda una serie de simbologías matemáticas para poder eh, añadir eh, una pregunta concreta, ¿no? Y veis, eh, pongo una simple multiplicación, me sugiere resultados eh, para que tenga diferentes opciones de respuesta, bueno, puedo agregar todos directamente, y veis, 2 por 4 y me genera automáticamente cuatro opciones de respuesta, no tengo ni que crearlas para que el, el alumno o la alumna Seleccione cuál es la correcta y ya me identifica cuál es la correcta. Esto es súper útil para la enseñanza en este caso de matemáticas. Bien, ¿qué más vamos a encontrar? Pues en sí son la misma tipología de preguntas que hay en los formularios, pero eh, siempre voy a tener alguna otra funcionalidad. En este caso es más o menos lo mismo que hemos visto en cuestionarios, las restricciones. Etcétera. Lo más importante es eh, que voy a poder esto, añadir una puntuación eh, que en suma va a ser la calificación de, del cuestionario. Según vayamos creando las preguntas vamos a ver cómo el cuestionario aquí en el título nos identifica cuánta es la puntuación total de este cuestionario. He creado dos preguntas, a cada una le he dado el valor de 1. Bien, aquí lo veis, puntos 1, entonces eh, va a ir sumando, así que si ponéis 10 preguntas a todas les ponéis un valor de 1 o la suma de los diferentes valores que pongáis es 10, pues será bueno, pues como el típico examen estándar de puntuación sobre 10. ¿no? Aquí lo, lo podéis hacer de la fórmula que más os interese y luego las respuestas pues iréis eh, obteniendo todos los, los estándares, todas las... Uh, las gráficas y los resultados, ¿no? lo que es también bastante interesante para, las, para la gestión de calificaciones, etcétera, etcétera, para el, el profesorado, para la formación. Bien, estas son las diferencias fundamentales que tiene el crear un cuestionario versus un formulario.